Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Somos Sofía Nico de Chile and Create, de Ushuaia, tierra del fuego de argentina y les queríamos contar que hoy tuvimos un día bastante movido, salimos a distintos lugares de la ciudad y nos gustaría mucho que nos acompañen. Hoy nos levantamos temprano, nos escribió mi viejo que tenía que salir a hacer un par de cosas a la ruta así que aprovechamos la oportunidad para ir con él y filmar un poco. La semana pasada les habíamos comentado que se abrieron las rutas ¿sí? para transitar entre Ushuaia, Tolgun y Río Grande todavía sin fines turísticos, pero sí se espera que como afortunadamente no hay casos de COVID en Ushuaia dentro de poco ya se está hablando un poco de turismo interno. Como llegamos relativamente temprano a la ciudad decidimos aprovechar todavía las pocas horas de luz que quedan en Ushuaia oscurece bastante temprano durante la temporada de invierno así que aprovechamos estas horas y decidimos salir a hacer un contenido para los chicos de Bagual que nos mandaron esta genialidad que son unas hamacas paraguayas la cual pensamos poner en nuestra chata Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Fue un día muy productivo. Le damos fin al video desde una de las hamacas que nos mandaron los chicos de Bagual. Nos mandaron dos y una decidimos que la vamos a sortear en nuestra cuenta de Instagram para que la gane alguno de ustedes. Así que vayan a la cuenta. Sí, entre hoy y mañana seguramente vamos a estar subiendo el sorteo. Y nada mucha suerte para todos suscríbanse, comenten, denle like y si tienen ideas de videos, acá estamos se viene mucho, mucho contenido y muchas sorpresas para Chilean Creek. <risa>